En esta ocasión vamos a aprender cómo retirar las becas o todas las manchas de la cara de una persona. Eh, para eso vamos a archivo, decimos abrir y ubicamos la foto de una persona en este caso previamente ya he bajado de la red una foto de una persona que es bastante pecosa como ustedes pueden observar eh, lo primero que debemos de hacer para inicializar el trabajo es ubicar en la sesión de capas aquí está al lado izquierdo donde estoy moviendo el mouse y damos clic derecho en la capa para hacer una duplicación de la, de la misma ya o sea, vamos a duplicar la capa le decimos ok y ya tenemos la capa duplicada en la capa duplicada sencillamente eh, en esta opción perdón en esta opción que tenemos aquí que es añadir máscara de capa vamos a arrastrar para añadir una máscara de capa y ya tenemos o pues ya hemos añadido la máscara de capa a, a la capa que hemos copiado una vez que hemos hecho eso vamos a asignarle un color a esta máscara de capa en este caso vamos a asignarle el color negro y eso lo asignamos con, con el bote de pintura entonces le decimos, señalamos el bote de pintura y como ya tenemos el color negro aquí el color frontal entonces damos clic en cualquier parte de la imagen y recuerden que es que es necesario que previo a esto se tenga eh, seleccionado la máscara de capa entonces en este caso doy clic y ya la máscara de capa se me coloca de color negro una vez que eh, he realizado eso me paso a la a la capa ¿sí? a la capa eh, la señalo y voy a filtro y le digo desenfocar y seleccionamos desenfoque gaussiano. Con este desenfoque gaussiano, lo que vamos a mirar es cómo nos va a quedar en este momento eh, la persona. Observen ustedes, eh, este es el retoque que nosotros le vamos a hacer. Si lo usamos en un radio de 2.1, se siguen observando las, las pecas. Si observamos que aumentamos el radio, se empiezan a desaparecer las pecas vamos a dejarlo en un, en un 22, un 22 me parece que está bien, un 20, un 30 me parece que está bien. de todas maneras es la decisión de ustedes como ustedes consideren vayan ustedes a perfeccionar eh, la foto, entonces en este caso le decimos ok y ya en este caso hemos eh, utilizado el desenfoque gaussiano, una vez que hacemos eso entonces ahora sí eh, vamos a, a, la, a la opción de borrador, aquí está, ¿Sí? la señalo y una vez que he señalado el borrador eh, el flujo, ubico el flujo, ojalá esto normalmente siempre sea en un 100%, entonces lo coloco en un 25% en un 20%, normalmente colocámoslo en un 25% ¿sí? y con clic derecho, defino la dureza, la dureza normalmente siempre está en un ciento coloquémoslo coloquemos lo digo usted en un 40 eh, o bueno, en un 50 vamos a colocarlo en un 40, 45 que me parece que en este caso está bien, porque esta persona realmente tiene la cara muy manchada de pecas, entonces con esto ya vamos y empezamos a, a nos pasamos a la, a la capa de máscara y ahora si sí empezamos empezamos a Hacer el borrado en la capa de máscara con el fin de empezar a retirar las manchas. ¿Se ven ustedes? ¿Sí? Eh, tratamos de, de los perfiles, los perfiles que se conserven. o es importante que los perfiles o las señales o los rasgos se conserven. Por ejemplo, el de la nariz. Aquí es necesario que el rasgo que define la nariz, ¿sí? Es, es importante que no irlos a tocar para no ir a perder completamente el rasgo de la persona. Lo mismo los labios, bordeamos los labios, observen ustedes como poco empiezan a desaparecer las capas, empiezan a desaparecer las manchas de la persona. Poco a poco, ¿sí? si queremos aumentar el radio de acción, sencillamente vamos aquí, lo disminuimos o lo aumentamos, o sea no estrés aquí lo acabo de aumentar ¿sí? y empiezo a trabajar si lo quiero reducir el radio de acción lo coloco para la parte inferior y conservo, lo importante es conservar ¿sí? la, la dureza y el flujo de borrado que en este momento estoy haciendo lo mismo eh, voy a la parte superior y empiezo con clic sostenido empiezo a borrar cada una de las capas para tratar de, de que desaparezcan las capas estas son señales muy muy despacio se puede hacer este y vengo aquí a la a la herramienta de aumentar para mirar cómo me está quedando perfecto entonces nuevamente señalo la herramienta borrador y sigo borrando algunas, algunas imperfecciones de la cara que en algún momento me pueden, me pueden quedar ¿Sí? entonces de esta manera observen ustedes que me ha ido, me ha ido quedando completamente ¿Ya? listo ya con esto eh, observen ustedes cómo me queda puedo ¿sí? perfilar aquí algunas con, con un mayor detalle yo puedo ir a empezar a, a, ¿sí? a señalar y es mucho el, la modificación que le hemos hecho observen ustedes que vengo a la a la foto y miren ustedes como anteriormente ella y ustedes observen esto es el retoque que normalmente siempre se le hace a una foto cuando nosotros nos tomamos una foto en un estudio esto es todo por el momento espero que haya sido de utilidad este pequeño clip volvemos en una próxima